El libro de Job, capítulo 14 La vida es corta y está llena de problemas Como una flor que florece y se marchita Como una sombra pasajera que pronto desaparece ¿Acaso te fijas en mí, Dios? ¿Por qué tienes que arrastrarme a los tribunales? ¿Quién puede sacar algo limpio de lo impuro? Nadie Tú has determinado cuánto tiempo viviremos. El número de meses, un límite de tiempo para nuestras vidas. Así que déjanos tranquilos y danos un poco de paz, para que como el obrero podamos disfrutar de unas horas de descanso al final del día. Incluso un árbol cortado tiene la esperanza de volver a brotar de echar brotes y seguir viviendo. Aunque sus raíces envejezcan en la tierra y pronto mueren en el suelo, solo un hilo de agua hará que brote y se ramifique como una planta joven. Pero los seres humanos mueren, su fuerza disminuye, perecen y, ¿dónde están entonces? Como el agua que se evapora de un lago, y un río que se seca y desaparece. Así son los seres humanos. Se acuestan y no vuelven a levantarse. No despertarán de su sueño hasta que los cielos dejen de existir. Quisiera que me escondieran en el Seol. Escóndeme allí hasta que tu ira desaparezca. Fija allí un tiempo definido para mí, y acuérdate de mí. ¿Volverán a vivir los muertos? Entonces tendría esperanza durante todo mi tiempo de angustia hasta que llegue mi liberación. Me llamarías y yo te respondería. Me añorarías, el ser que has creado. Entonces me cuidarías y no me vigilarías, para ver si peco. Mis pecados estarían sellados en una bolsa y tú cubrirías mi culpa. Pero así como las montañas se desmoronan y caen, y las rocas se derrumban, así como el agua desgasta las piedras, como las inundaciones arrastran el suelo, así destruyes la esperanza que tienen los pueblos. Los dominas continuamente y desaparecen. Distorsionas sus rostros al morir, y entonces los despides. Sus hijos pueden llegar a ser importantes o caer de sus puestos. Pero ellos no saben ni se enteran de nada de esto. Cuando la gente muere, solo conoce su propio dolor y está triste por sí misma.